Amigos, disfruten al máximo de esta presentación. Todo el material escrito está disponible para ustedes de manera gratuita en nuestra página web AcademiaMundoDeLaMusica.com Entran a la sección Recursos y van bien abajo en esta sección hasta encontrar la carpeta PDF Videos Canal de YouTube. Una vez ahí, buscan la carpeta 052 Solfeo Paso a Paso y pueden bajar e imprimir todas las 20 lecciones. Bienvenidos hola me llamo carlos vaquero este video tiene como objetivo enseñar a todos ustedes cómo leer entender y disfrutar de la lectura musical es un video para verlo completo desde el primer segundo hasta el último ustedes mismos me van a dar la razón cuando lo estudien siguiendo todas mis indicaciones son 20 lecciones las 10 primeras traen un contenido cuidadosamente preparado para que quien comience desde cero pueda llegar al dominio de las principales figuras de duración y las notas del pentagrama en clave de sol en diferentes tonalidades y diferentes compases las 10 siguientes lecciones son ejercicios basados en canciones muy conocidas por todos lo van a disfrutar muchísimo solo una recomendación estos conocimientos no se aprenden con una sola pasada cada ejercicio les sugiero que cada lección la practiquen muchísimas veces Recuerden usar el menú de configuración de YouTube para bajarle a la velocidad de reproducción y de ese modo quienes apenas están comenzando a aprender a leer música van a encontrar mayor facilidad para estudiar cada lección. Este video lo pueden disfrutar perfectamente quienes comienzan sin ningún conocimiento y quienes ya tienen alguna experiencia en la práctica del solfeo. ¿Les parece si comenzamos? ¡Vamos! Vamos con el ejercicio número 1. Comenzaremos por aprendernos los nombres de las notas en clave de sol. Lo haremos a un tempo lento. Ustedes lo pueden bajar o subir según sus conocimientos y su experiencia. Empecemos. Primero los voy guiando con mi voz y luego ustedes lo comenzarán a hacer solos. Solamente apoyados por sus nuevos conocimientos. Un, dos, tres, cuatro, do, re. Fa, sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol, Si, Si, Re, Re, Fa, Fa, la la do do re re fa fa la la do do mi mi sol sol si si re re do mi re fa mi Sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, La, sol, fa, mi, re, do, si la solfa mi re si la solfa. Sol, Si, Mi, Fa, La, Do, Fa, Sol, Si, Re, Sol, Do, do Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Sol, Mi, Do, muy bien, si ven que no es tan difícil, ahora ustedes solos, háganlo tantas veces como lo necesiten, si ya lo pueden hacer perfectamente, pasemos al siguiente ejercicio, si están comenzando a dominar todo esto es mejor que lo hagan bastantes veces, con paciencia, con disciplina, con perseverancia. bien, primer logro alcanzado. Empecemos con el ejercicio número 2. Ya ninguna nota trae su nombre. A partir de este ejercicio, todas las lecciones las haremos marcando el compás. Las notas que ven se llaman negras. Las negras son las figuras de duración que valen un tiempo. Es decir, con cada nota tenemos que contar hasta llegar a 1. Este signo también vale un tiempo, pero en silencio. Es el silencio de negra. Nos callamos tanto tiempo como el que dura cualquiera de las negras. Primero yo lo hago con ustedes, vamos. Un, dos, tres, y. Do, re. los felicito. Para muchos de ustedes esta es su primera experiencia leyendo música. Estarán sorprendidos de lo fácil que es. Ahora hagan ustedes el ejercicio número 2 sin mi voz ayudándoles. Va. Si ven, es bastante divertido. Todo esto les va a servir para prácticamente cualquier instrumento musical y para el canto. Vamos con el ejercicio número 3. Estas son las blancas. Son las figuras de duración que valen dos tiempos. Recuerden que cada uno de los cajones en que está subdividida una partitura, de estas, se llama un compás. Ese cuatro cuartos que está al comienzo del ejercicio significa que en cada compás hay cuatro tiempos, cuatro negras, o dos blancas, o cualquier combinación que nos arroje en total cuatro tiempos. Todo eso lo hemos visto en videos anteriores que explican cada concepto de estos con una claridad diáfana. Esta lección también trae el silencio de blanca. Es como un ladrillo parado en la tercera línea del pentagrama. Vamos a hacer juntos el ejercicio número 3 1, 2, 3 y Do, Re, Mi, Fa Excelente labor, ahora hagan ustedes solos este mismo ejercicio, probablemente muchos de ustedes tienen que hacer el ejercicio muchas veces, tan solo háganlo con paciencia. poco van logrando muchísimos progresos. Los progresos serán grandes o serán muy mínimos según el tiempo de práctica que le dediquen a cada ejercicio. Vamos con el ejercicio número 4. Está en compás de tres cuartos, por lo que cada compás traerá siempre tres tiempos. Recuerden el uso del puntillo y la manera de interpretar la blanca con puntillo, que es la figura que vale tres tiempos. El compás de tres cuartos se marca dibujando en el aire un triángulo. Háganlo con la ayuda que les estoy suministrando Primero conmigo, empecemos 1, 2, 3 Do, Re, mi, Sol, Fa ustedes solos. Recuerden practicarlo siempre marcando el compás. Hay bastantes videos de este canal que les explican por qué es tan importante marcar siempre el compás. No dejen de hacerlo nunca. Sigamos avanzando. Ejercicio número 5. Es bastante lindo. Trae las redondas, que son figuras de duración, que valen cuatro tiempos, y también trae la ligadura de prolongación. Con esta ligadura las duraciones se suman. Ya lo aprenderán mejor haciendo este ejercicio conmigo. Hagámoslo pues. Un, dos, tres y... Mi, do. si tuvieron alguna dificultad. Bueno, si ya es prueba superada, háganlo ustedes solos en este momento. Ejercicio número 5, sin mi voz ayudándoles. Buena suerte. Hagamos el ejercicio número 6. Corcheas y silencios de corchea empiezan a aparecernos junto con todo lo que ya hemos visto antes. La corchea es la figura que vale medio tiempo, por lo cual se necesitan dos corcheas para completar un tiempo. Hagan este ejercicio montones de veces porque ya tiene una dificultad superior a todos los ejercicios anteriores. Si lo necesitan, bajen la velocidad con el menú de configuración de YouTube. Vamos, primero con mi ayuda. 1 Cuatro. Do, Mi, Fa, Sol, Do, Do, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Mi, Sol, La, Si, Mi, Mi, Sol, Sol, La, La, Si. Suena lindo, ¿no? Hemos puesto en práctica bastantes de las cosas que han venido aprendiendo en este video. Bueno, ahora háganlo ustedes solos, muchas veces. Los felicito. Sus conocimientos están aumentando notablemente y su destreza leyendo estas partituras aumentará con su práctica juiciosa y disciplinada. El ejercicio número 7 nos enseña la lectura de corcheas ya no solamente en parejas, sino sencillas. Van a sentir ustedes unas notas que parecen atravesarse. Claro, se van a empezar a familiarizar con el concepto de síncopa. Este bonito ejercicio trae bastante de eso. ¿Listos? vamos un dos tres cuatro sol sol sol sol sol la si, do, sol la si do, re dos, Excelente, ahora van a hacerlo ustedes solos, sin mi voz ayudándoles. Este ejercicio suena bastante bonito, disfrútenlo. Las semicorcheas Son las figuras que valen media corchea O un cuarto de tiempo En un tiempo caben cuatro semicorcheas Esta es la corchea con puntillo Y la semicorchea La primera vale el triple de la segunda Son figuras muy populares Y usadas en música de todo género Hagámoslo juntos Un Dos Tres Cuatro four. felicito. Ahora dense la oportunidad de practicarlo ustedes solos muchísimas veces. ¡Excelente! ¡Vamos con el ejercicio número 9! Este ejercicio es súper lindo. Trae abundantes corcheas con puntillo y semicorcheas. Y también la combinación contraria. Semicorchea y corchea con puntillo. Como lo vimos en el ejercicio anterior, es la relación 3 contra 1 o 1 contra 3, según sea el caso. Este lo van a tener que hacer muchísimas veces. Bájenle la velocidad si lo necesitan. Disfrútenlo mucho. un 2, 3, 4 Fa Mi Re Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Mi Do Sol Fa Mi Re Do Re Mi Si Do Re Mi Do Re Mi Si Do Re Mi Fa Sol, Fa, La, Sol, Sol, Fa, La, Si, Si, Do, Do bueno todo lo que han podido aprender hasta este momento. Ahora ustedes solos van a hacer el ejercicio 9. Háganlo bastantes veces antes de seguir adelante. Buena suerte. Los felicito mucho por sus progresos Hacer solamente tresillos no es tan complicado Hacer solamente corcheas no es tan complicado Lo que resulta más complejo es tener corcheas y tresillos en una misma composición Disfruten de este nuevo desafío Primero con mi ayuda Vamos Un, dos, tres, cuatro Fa, la, la, sol, fa, sol, fa. Do re, si Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, mi Si, do, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, mi, do, re, fa Sol, re, fa, sol, re, fa, sol, re, fa, sol, fa, sol, mi Do si la si la sol la sol fa mi do re fa sol la si, si si si si la sol fa mi fa sol do La la la la la sol fa mi re mi fa si Sol sol sol sol sol, sol fa mi. Reci do rezo Qué lindo suena, ¿verdad? Ahora hagan ustedes muchas veces este mismo ejercicio sin mi voz. trabajo. Ahora viene una serie de ejercicios basados en grandes canciones que ustedes van a intentar reconocer. El ejercicio 11 corresponde a una canción de una gran película. Primero hagamos el solfeo de esta lección juntos. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 1, 2. solfa fa, mi, do, mi fa sol fa sol fa mi fa sol la si la si la sol La sol sol fa mi re do re mi Mi re do re mi do sol Sol sol fa sol fa mi do Mi fa sol fa sol fa mi fa sol la si la si la sol La sol sol fa mi re do mi redo, mi redo, si do. mi fa sol, la, la, la, la, la, si do, si, la, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, fa fa fa, sol, sol, sol, sol, sol, sol, mi sol, sol, sol, la, sol, fa, mi. Mi, fa, sol, la, la, la. La, la, la, si, do, si, la, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, fa, fa, fa, fa, mi, re, do, re, sol. Perfecto, ahora ustedes solos y al final me dan el nombre de la canción o en su defecto el nombre de la película de la cual forma parte. Vamos. ¿La reconocieron? Claro que sí. Se trata de la canción Si yo fuera rico, de Jerry Bock y Sheldon Hammock, de la película El violinista en el tejado, del año 1971. Vamos con la lección 12. Viene en compás de seis octavos, el que consiste en dos golpes de tiempo, cada uno con tres corcheas. Son dos golpes triples. Se marca subiendo y bajando la mano. Practiquémosla juntos. 2. dos... Uno, dos, tres y cuatro. La la la la la sí sí sí. La la la la la sí sí sí. La sí sí sí sí sí. La la sol la. La la la la sí sí do fa re re. re. La re re mi, re mi mi mi, mi fa, fa fa mi mi re. Fa la si si, si la fa fa, fa la si si, si la fa sol fa mi re. Muy bien, ahora sin mi voz apoyando el ejercicio, intenten reconocer a qué canción corresponde este fragmento. Empecemos. La reconocieron, ¿verdad? Se trata de Aleluya, composición de Leonard Cohen del año 1984. Viene otra lección en compás de seis octavos, una famosísima canción de Navidad. Primero practiquemosla juntos. Uno, dos, tres y cuatro. La la la do do re, re si re fa do do la sol fa la si do si sol fa la la la do do re re si re fa do si um ahora ustedes solos. Creo que la van a reconocer sin mayor dificultad. Muy bien, se trata de Oh Holy Night compuesta por Adolf Adam en 1843. Viene a continuación una gran canción rockera latinoamericana. Está basada en corcheas sueltas, en corcheas en parejas y en corcheas ligadas. Hagámosla juntos. 1, 2, 3. Muy buen trabajo. Ahora ustedes solos háganla bastantes veces y traten de reconocerla. se trata de la canción ¿Por qué no se van? del grupo chileno Los Prisioneros año 1986 viene ahora una canción demasiado grande de la historia de la música contemporánea combina muchos de los elementos que han aprendido con los ejercicios anteriores en especial semicorcheas ligadas hagámosla juntos 1, 2, 3, 4 Mi, mi, re, mi son. que la debieron reconocer ya. Háganla ustedes solos. Les encargo que me digan el nombre de la canción cuyo fragmento estamos solfeando en este ejercicio. Exactamente, se trata de la canción Yellow de la banda inglesa Coldplay, año 2000. Viene ahora una canción colosal que repasa prácticamente todo lo aprendido en todos los ejercicios anteriores. Mezcla de una manera increíble todas las figuras que hemos practicado en este video. Hagamos el solfeo juntos. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Mi re do re mi fa sol mi re do si la si do sol la sol fa mi sol do mi re do re la do si si do re mi re do re mi fa sol mi re do si la si do sol la sol fa mi sol do mi re do re fa si do mi mi la sol la si do si la do si la sol la si si do re do si do re do si re do si, re do, si la si do sol. la, sol, la mi sol, do si la do si la do si do re mi re do mi fa sol mi re do si la si do sol la sol fa sol do mi re do re la do si si do re mi re do mi fa sol mi re do si la si do sol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 qué bonito suena. Ahora la hacen ustedes solos numerosas veces y me dicen el nombre de la canción y la obra a la que pertenece. ¿Vamos? basado en una gran canción. Se trata de la canción Do You Hear The People Sing, de la versión en inglés del musical Los Miserables, año 1980, compuesta por Claude schomberg y Alan Bobille. De la misma obra musical viene la siguiente canción que inspira el ejercicio número 17. Primero hagámoslo juntos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Re, re, re, re, do, re, fa, fa, Re, re, re, re, mi, fa, si, re fa, fa, fa, fa, fa, fa, sol la fa, fa, fa, fa, fa, sol la si re. Re re re re mi fa re re re re mi fa si re fa fa fa fa mi fa sol la fa fa fa fa fa sol la si re Reino de Padres la Sol de la Sol fue la canción que lanzó a la fama mundial a Susan Boyle en el año 2009. Ahora ustedes solos y luego me dan el nombre de la canción. Yo creo que difícilmente han hecho ustedes prácticas de solfeo con melodías tan increíbles. Nuestro canal se especializa en hacer este tipo de ejercicios basados en música conocida y bella. Este es un fragmento de la canción I Dreamed the Dream, Soñé un Sueño, también del musical Los Miserables, con los mismos compositores de la canción anterior. Viene ahora una enorme canción que a diario se escucha en Broadway. Viene en compás de 12 octavos. Es decir, cuatro tiempos triples. Doce corcheas por compás. Hagámoslo juntos. Un, dos, tres, cuatro, un. Dos. La, la, sol, la, si, la, fa, la. Sol la, si, la mi fa fa, re mi fa mi re, do, do mi, mi si do re mi fa sol, la, sol, fa, mi, do, la mi fa ustedes solos. Aquí los espero. conocieron, ¿verdad? Se trata de Memory, popular canción del musical Cats de Andrew Lloyd Webber año 1981. Penúltimo ejercicio y lo van a disfrutar muchísimo. Hagámoslo juntos primero. Un, dos, tres y uno. Dos. Tres. Cuatro. Mi do fa re sol mi sol sol fa Mi do fa re sol mi sol sol fa Do mi do fa sol mi sol la Fa re sol Fa re fa sol Do sol la la sol la sol mi la sol fa re la sol la sol do Sol, sol, la, la, si, si, do. Sol, sol, la, la, la, la, la, sol, la, sol, mi. Sol, sol, la, la, la, la, sol, la, sol, mi, do. Do, fa, fa, sol. Sol, fa, sol, fa, do. Mi, do, fa, re. Sol, mi, sol, sol, fa. Mi, do, fa, re. Sol, mi, sol, sol, fa. Do, mi, do, fa. Sol, mi, sol, do mi, do, sol, mi sol la Fa re, sol sol sol fa re, fa sol sol sol sol Do sol la sol la sol mi la sol fa sol sol sol la sol do sol sol la la si si do Ahora ustedes solos yo creo que ya saben cuál es la canción a la que pertenece este fragmento disfrútenlo Y es se trata de Summer Nights de la película Grease, Brillantina en español, compuesta por Jim Jacobs y Warren Case, año 1978. Bien, el último ejercicio de esta presentación es un fragmento de una gran canción. Viene en compás de tres cuartos y en tonalidad de re mayor. ¡Hagámoslo juntos! 1, 2, 3, 1. 2. 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 La, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, fa, mi Fa, fa, mi, re, fa, mi, re, fa, re, do Si, si, si, do, si, do, re, mi, fa, fa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 Ahora ustedes lo hacen solos y dan el nombre de la canción. Claro que sí, se trata de un fragmento de la canción La Viquina del mexicano Rubén Fuentes, compuesta en 1964. Amigos, eso es todo. Volver a repasar una y otra vez todos estos 20 ejercicios les será de gran ayuda. Disfruten mucho de esta producción de Academia Mundo de la Música. El solfeo se mecaniza, se aprende, se perfecciona en proporción directa a la práctica disciplinada. Trabajen muchas veces con este y con todos los videos de nuestro canal. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en el siguiente video.